Che, sí, salió medio lento eso, ¿eh? Lo voy a tirar de nuevo. Vamos de nuevo, perdón a la gente que está en vivo, ¿eh? Esto es, es lo que tiene el directo, pasan estas cosas. Bien, y ahora sí, con esa introducción de Jorge para la gente que, que lo está viendo el video ahora, <ríe> que es lo que tiene el directo, empezamos para, para todos aquellos que, que están viendo el video y no lo están viendo en vivo, como siempre hacemos. Hicimos una pequeña introducción al principio, que hablamos de cualquier cosa. Y ahora sí vamos a empezar con la, la temática que nos, que nos llama, que es eh, los hallazgos en Madrid y el análisis de Jorge Umia y el señor Henry Hellenser. ¿Cómo andan, Jorge? ¿Cómo andan, Henry? Muy bien, muy bien, Nacho. Feliz de estar acá, feliz de, de estar conversando contigo y con, con Henry. Feliz de estar juntos charlando de esta tan apasionante y, por supuesto, con toda la gente que nos... Que está viendo ahí y está comunicándose. Henry. Me sumo a esa, a esa felicidad de estar juntos, pero también a la felicidad que tiene la gente porque estamos juntos. Eso <risa> es verdad, ¿no? Para aquellos que nos, no nos están viendo en vivo, eh, sepan que tenemos un chat que está en vivo, o sea que seguramente varias veces comentemos eh, cosas que comentan en el chat y, y miremos hacia el costado, tanto Henry, Jorge y yo, porque tenemos un chat en vivo, así que tiene que ver con, con eso. Eh, para aquellos que no nos vean en, en vivo bueno eh, gente me, me enviaron algunos de los de los, de los, de los hallazgos que más le interesaron o, o temáticas que más le les han interesado de estas investigaciones en, en Madrid eh, Jorge eh, y Henry, uno de los temas que me plantearon fue el tema de la utilización del péndulo ¿verdad? en las uh -huh. investigaciones, entonces eh, Henry, que fuiste tú el que me planteaste la temática, ¿qué es lo que querías comentar al respecto? Bueno, primero que nada algo que con lo que comentábamos, inclusive con Jorge, eh, es la, lo interesante que es sumar herramientas para una investigación, ¿no? que en este caso es una eh, una herramienta que no es técnica, que no es tecnológica, quiero decir pero que a mi entender suma, porque es una, un elemento perceptivo también interesante, que complementa lo que perciben los psíquicos los medios, y las diferentes investigaciones. Me pareció muy interesante la, la incorporación del péndulo. Y después, en base a lo que vemos, o lo que vamos a ver a continuación, me gustaría comentar un par de cosas sobre el funcionamiento del péndulo, que, que son ricas y son interesantes de saberlas antes de... Eh, ver justamente cómo es que funciona en una investigación bien, si te parece vamos a ver eh, un pedacito de la explicación que daba Gustavo que es eh, quien utiliza el péndulo en, en estas investigaciones y volvemos y lo comentamos ¿te parece? perfecto vale. vamos, a... vamos desde el minuto 2 y siempre tratando de tener la mano lo más Firme pero relajadamente posible. Uh -huh. Pero yo, yo vi que, que tuviste un movimiento distinto en cada, en cada. O sea, el brazo se te movía distinto. En cada, cuando giraba, tú hacías como un movimiento así. Y cuando, cuando iba hacia vaivén, hacías un movimiento así con el brazo. tenerme vos la mano? Pero el codo tenías que tenerlo igual. igual. Ponete exactamente igual. igual. Ahí, ahí va. Y va si yo te tengo, tengo el brazo. Perfecto. Para Simplemente, simplemente para, para ver. ¿Viste? ¿Te das cuenta que lo estás moviendo? moviendo. Es que, que tenemos, pulso, tenemos pulso, tenemos pulso en el brazo, en el brazo y no, no. pero haces un movimiento, movimiento distinto. A ver, haces hace hace lo que gire. Que gire. Te, te, das que ¿Te das cuenta que tu brazo, brazo está haciendo así? Es, hay hay muchas, muchas condiciones que pueden hacer que varíe. Y, y el, el movimiento de, de la, la mano, mano, quieras o no, esto ahora está girando suave, pero con la velocidad que giraba el péndulo, por ejemplo, el otro día, claro, la mano se te va. ¿Sabes? Y estamos y caminando, caminando, el, el corazón, corazón va, va también, también este, más, más rápido, entonces toda esa sangre que va fluyendo, va fluyendo por el cuerpo hace que, que tu mano pueda acompañar el movimiento. Perfecto, Perfecto Gustavo. Gustavo, muchísimo. Bien, eh, claro, Gustavo intenta explicarlo desde lo que va sintiendo él, de lo que le pasa o lo que exper experimenta, ¿no? Una de las cosas que tenemos que tener absolutamente claras cuando hablamos del péndulo, la de utilización del péndulo, que es algo básicamente milenario eh, eh, es que la fuerza que hace mover el péndulo no viene de afuera o sea no es un factor externo que hace mover el péndulo el péndulo es una herramienta de canalización sensitiva lo que significa que el estímulo afecta a la persona que está utilizando el péndulo y en forma inconsciente le hace hacer el pequeño movimiento que estimula el movimiento del péndulo. No es un vórtice de energía que mueve el péndulo y, y, y tu brazo está duro. Claro. Es, no sé si se entiende lo que estoy queriendo sí, decir. Sí, sí. Es como que el protagonista es el inconsciente de quien está utilizando el péndulo. Por lo tanto, obviamente se tiene que mover el brazo, se tiene que notar una diferencia cuando está quieto y cuando está... Claro. Sí, totalmente. A ver, Gustavo lo explicaba de esa manera, pero ¿qué pasa? Este, Esto sucedió en el orfanato, que fue el programa posterior a la investigación en Castellón, que fuimos a aquella base militar abandonada, entre otros lugares. ¿Y qué pasa? Mucha gente, muchos televidentes, espectadores, se decían, comentaron en YouTube y en otras redes sociales de que se notaba que él movía el brazo. Entonces, en esta explicación que él da, yo lo, lo que hice fue ponerme en el lugar de esos televidentes para también que él explique por qué se genera ese, ese movimiento, ¿no? Este, entonces, él explicaba eso, que él, para su, a su entender, era como un canal por el cual eh, el péndulo se, o sea, se movía, ¿no? Y como él estaba caminando con palpitaciones en, en, en un ambiente que no es que estamos quietos en un entonces era natural el movimiento de, del brazo ¿no? claro sí, que eso se viene a sumar justamente al movimiento inconsciente exacto, exacto de todas maneras yo ahí este, me voy a poner en abogado del diablo de, de la gente, bueno porque de hecho en realidad también un poco lo pienso que es entendible el, la idea que puede generar de que en realidad eh, todos esos movimientos son producto de la persona que con el andar este, los va generando lo cual es lógico de pensar y más al ver eh, las imágenes que el terreno es un terreno donde se camina que no es para nada firme y, y cierto lo que sí como coincido plenamente con tanto contigo como con Henry de que es un elemento más para tener en cuenta en la investigación pero debe ser creo considerado y creo que así también se ha hecho como algo que ofrece una pista o una idea de algo que puede suceder, y en base a esa se evalúa si efectivamente se, se este, lleva algún resultado. Porque los movimientos inconscientes este, de musculares este, no, no queda claro, me parece a mí, hasta qué punto nos puedan arrojar un falso positivo. Claro. Este, porque así está. Bueno, eh, pero el... eso mismo, eso mismo. Ahí va. Eh... Que coincido con eso, ¿no? Este, eso mismo sucede, por ejemplo, con la percepción de David o de Jan. Claro, por supuesto. Claro sí. Son elementos que nosotros, sobre todo Nacho, a nivel investigativo los tiene como eh, preliminares. Sí. ¿no? Claro, para o sea, después ir por ahí para tratar de corroborarlo con algún otro elemento. Lo, lo de Jan y lo de David, obviamente, son preliminares. Y, y vale aclarar que en las investigaciones ni Gustavo ni Pau saben lo que me dijeron los los mediums ¿sí? para no justamente, sobre todo Gustavo que, que iba con el péndulo, para no generar cierta subjetividad o que ya vaya predeterminado, ¿no? sugestionado a, a movimiento. De todas maneras, a mí como investigador, eh, de lo que ustedes están diciendo en el campo de investigación me resultan dos elementos totalmente distintos. Coincido que son indiciarios, ambos, pero eh, el péndulo me da como una información, en por llamarlo de alguna manera, distinta a la de los mediums. Porque lo que Gustavo me decía es que si el péndulo se mueve de determinada manera es un sí, si se mueve de determinada manera es un no, y si se mueve de determinada manera es que hay una energía en el lugar. ¿no? Entonces yo le pregunté en la investigación de Castellón a qué se refería, con, con, o sea, qué, le, le pregunto qué mueve el péndulo y él me dice la energía. ¿no? Y, y también mucha gente dijo, esa respuesta es como muy genérica, porque ¿a qué se refiere? ¿No? Por eso es que también hicimos esta explicación en, en el orfanato. ¿no? Entonces ahí se refería él a lo que decía Henry, ¿no? a que esa energía es inconsciente ¿no? este, que lo moviliza. Pero en el lugar me determina que existe como una energía externa eso es lo que él claro. me quiere decir como que hay una energía externa a lo cual el péndulo reacciona pero para que la claro. gente lo entienda y capaz que henry vos lo explicas mejor no es que el péndulo reaccione a esa energía externa sino que es gustavo bueno o quien utiliza el péndulo quien está canalizando esa energía y, y hace mover el péndulo claro porque hagamos eh, esta suposición supongamos que en un lugar donde el, el, el perceptivo o en este caso Gustavo eh, siente que hay una energía, empieza a girar rápido el péndulo. Si nosotros pusiéramos solo el péndulo sobre un palito y sin nadie agarrándolo, no giraría. Claro, claro. Porque el canal, el que estimula el movimiento en forma inconsciente, es quien sostiene el péndulo. Ok. ¿no? Obviamente que eso es como dice Jorge, lo hace subjetivo, pero bueno, ahí está la experiencia, la sensitividad y la, no sé, el, el expertise de, de cada uno de los eh, que utiliza el Ya te dejo, Jorge, una cosita nada más. Ya te dejo. Eh, lo que quiero decir es súper importante. Muchas gracias, Nancy, ahí por colaborar con nosotros. Eh, súper importante lo que te digo, o sea, para que la gente lo entienda y te lo digo porque fue lo que recibí por las redes sociales, es no es la energía o supuesta energía que está externa la que hace mover el péndulo, sino que es el propio eh, usuario del péndulo que canaliza y mueve a, tra claro, a través... Claro, que la siente y a través de esa Perfecto. herramienta que es el péndulo lo manifiesta. Perfecto, claro. Ta, perdón Jorge, era aclarar eso. No, no, por favor, gracias Nancy por esa colaboración. Eh, yo este, quería agregar que eh, eh, me parece fundamental recalcar, por más que ya lo hemos dicho, si se dice bastantes veces, pero una vez más no, no, no hace daño, que eh, al utilizarse ese tipo de mecanismos es algo que se, que se agrega como para eh, tener más elementos y si se puede corroborar a través de ello alguna otra cosa, de la misma manera que en otra de otra forma, como mencionabas a Jan y a David, pero no es que necesariamente se considere que efectivamente nosotros adherimos a eso, porque si no, no estaríamos investigando, estaríamos siendo parte de una creencia. Y como nosotros investigamos, sumamos elementos, los cuales se dice que eh, manifiestan tal, tal o cual cosa. Está buenísimo aclararlo y suma. está buenísimo aclararlo y que así como eh, tenemos el mismo criterio y concepto para los mediums, por ejemplo, como decías tú, Jorge, eh, esto es un elemento más. Lo dijo Henry cuando empezó a explicar esto también. Es un claro. elemento más a sumar que eh, nosotros lo recalcamos para aquellos que se están sumando recién. Gracias Gabriel, gracias Gabriel por colaborar. Vos la gente colabora espectacular. Gracias eso. Gabriel. Es, es lo que nos permite seguir investigando. Muchísimas gracias. Este, Muchas gracias. Eh, es, es muy importante porque nosotros lo decimos siempre somos escépticos, no, pero no somos negadores. Entonces, si vos venís con, ahora estaban hablando por ahí por el chat también del tema de las varillas, no, o sea, venga también y si vos venís con, yo qué sé, con esta taza de café y me decís, che la taza si hay una energía se mueve hacia acá, traela O sea, nosotros no te vamos a decir que eso no existe, pero hay que ponerlo a prueba ¿no? y eso Exacto. es lo interesante, ¿no? Totalmente de acuerdo Creo que por ahí va la cosa Sí, creo, sí. Creo que, creo que también. sí veo también los comentarios de, de, de Algunos en el chat Sobre ese tema El tema del péndulo Y se llama debate, obviamente sí. El tema del péndulo siempre fue, fue debatido Históricamente y va a seguir siéndolo Y nosotros no vamos a cerrar ese debate nunca Quiero decirle a C. Dieguesui que está escribiendo ahí que una de las cosas que estaría interesante Que en algún momento poder este, implementar de alguna manera, ya que él, él, él lo menciona así al pasar Es que el péndulo estuviese eh, puesto de determinado momento en alguna armazón que lo sustuviese de manera independiente, pero que la persona estuviese en contacto con esa armazón, digo, no en una investigación de campo, porque es muy difícil de hacer, claro. pero como para seguir experimentando. Y aliento a las personas que lo quieran hacer, que lo quieran probar, que investiguen propiamente claro. y este, traten de averiguar también este, en carne propia, que suma todo, todo suma. Sí, el, el, lo que pasa sí. es que, claro, tenemos bastantes temas para hablar, como siempre nosotros nos colgamos sí. a hablar, sí. este, pero <risa> ah, yo doblaría la apuesta a lo que plantea Henry y diría entonces con ese concepto que trae Henry a, a, la, a la conversación podríamos decir que entonces el péndulo es una herramienta eh, que no funciona igual según quien la use o sea depende, totalmente. De, depende siempre de eh, la capacidad que tenga el usuario del péndulo sin duda totalmente, por eso hay cursos de la de utilización del péndulo, ¿no? Dentro de la geobiología o la radiestesia, mismo el rey que, como mencionaban ahí, se aprende a utilizar el péndulo porque es un aprendizaje. Ahí ahí está comentando la gente algo interesante, no solamente el usuario, sino el material, que es otro tema. El material del péndulo influye, exactamente. ¿no? Y la correlación es la experiencia del, del, del que utiliza sí. el péndulo. ¿no? Y, y rapidito, es, rapidito, porque tengo que pasar al otro tema. La tiraste al pasar, Henry, pero a mí me quedó. Eh, dijiste que era algo milenario. ¿A qué te referís con eso? Que siempre se ha utilizado. Decime, dame algún datito. Bueno, al, haz, haz, haz. <ríe> bueno eh, estaban los radomantes que buscaban agua, no tenían eh, técnica geológica y buscaban a través de palitos o de péndulos, ¿no? las famosas este, la famosa Y, ¿no? en, en, en ramitas, buscando dónde se inclinaba hacia abajo para ver dónde había agua. Eso está muy interesante, o sea, sería para hablar de sí. todo un programa de, de, de cómo surge no todo todo esto porque sí. hay mucha gente que piensa que, que estas herramientas se utilizan porque a alguien, a alguien se le ocurrió un día, che vamos con un péndulo a ver qué pasa ¿no? y, y todo esto tiene una historia y un background que está súper interesante por lo menos para los que nos gusta toda esta materia eh, de saber cómo llegamos a, a, a utilizar esto no Sin duda, sí. sin duda Déjame decir una cosita, vale. Nacho, rapidita la digo sí. Con respecto a las colaboraciones que seguimos agradeciendo Que tienen la posibilidad a través del sticker de colaborar Por ahí eh, creo que era Vanessa que decía eh, Que no tenía un peso para colaborar eh, Evidentemente agradecemos muchísimo el esfuerzo que hace cada uno para colaborar Pero no hay ningún tipo de obligación y pueden apoyarlos de mil maneras Como por ejemplo estando aquí también, escuchándonos y y Entra como hacen en, la, en las redes también, ¿no? Ah, Agradecemos cada colaboración económica también porque nos sirve mucho, pero también de las otras. Ni que hablar, a ver, eh, la gente que pueda y que quiera colaborar con nosotros para que, como siempre digo, es importante decir eso, eh, nosotros no vivimos de esto y el, el, las colaboraciones que hace la gente, nosotros lo tomamos como colaboración de la familia de rastro para poder eh, sustentar las investigaciones que, que seguimos haciendo, o sea, no, no, no o sea. No, no es con ánimo de, de, de, de vivir de esto Porque todos sabemos que no es, no es así pero, pero agradecemos La presencia, los comentarios El cariño de la gente siempre que, que es impresionante Y es lo que nos tiene hoy acá Porque si no, no tendría sentido exactamente Bueno gente, cambiemos un poco de tema Porque si no, vamos a seguir hablando del péndulo ¿Sí? eh, Jorge, me habías comentado eh, También sobre la psicofonía eh, o la parafonía de que se grabó en el hospital, ¿verdad? sí es una, es una parte en que vos vas caminando y vas con la grabadora en la ah, mano los, y los susurros decías vos primero, es verdad. Exactamente. Y me parece interesante, me pareció interesante destacarla por algunas características y también, por supuesto, hablar respecto, conversar entre todos y con la gente respecto a eso, al fenómeno propiamente de la parafonía. Dale, si querés bien. lo ponemos y lo comentamos. Dale, genial, vamos a ello. ¡27! de nuevo bien. 27 bien, bien. Eso, bien. La, eso para la gente que no lo vio eh, fue en un hospital abandonado en Madrid un hospital que nunca llegó a a funcionar como hospital, eh, era un hospital oncológico, si no me equivoco, eh, y, y bueno, grabamos varias cosas dentro de ellas, estos susurros, que también les digo que en, en, en YouTube y también en Instagram mucha gente me puso, che, eso parece que está puesto ahí, que es mentira, eh, bueno, como siempre, ¿no? Eh, nosotros mmm, lo decimos, no tengo forma más que... Que, que, que la confianza y los años que tenemos haciendo esto este, de acreditar que, que, que eso está ahí grabado, que no, no es mi forma de trabajar había más gente ahí si, si yo hubiese hecho eso bueno, la gente puede decir, están de acuerdo contigo bueno tal, no importa, eso está grabado ahí yo cuando lo escuché eh, me dio la verdad, la sensación fue asco y miedo porque es como una cosa como repulsiva no que, que, que en su momento no lo escuché pero me resultó interesante analizando el material que sin escucharlo y quedó grabado muy nítido en la grabadora y yo no lo escuché que es algo interesante a conversar también este, eh, se marca una variación de campos electromagnéticos ¿no? Sí, eh, ese sonido yo pensé que quería este, sin ir demasiado al aspecto técnico para no aburrir digamos con eso mm. pero también es importante de, eh, hablar de ¿Cómo se produce el sonido? El sonido, es, el sonido se produce por una variación, la variación eh, pro, eh, obviamente produce ondas y esas ondas son las que quedan registradas eh, eso, Ese susurro, lo, lo interesante que quería comentar eh, con ustedes y a ver también intercambiar es que en definitiva a medida que vos avanzás no es algo que se permanece constante al lado tuyo en el, mientras vas este, caminando sino que si escuchamos bien y prestamos atención, es algo que se va haciendo cada vez más presente y más cercano al micrófono, al micrófono de la grabadora. Y lo, otra cosa es que nosotros, en general, muchas veces se asocia a las parafonías, a, a los registros de audio, eh, extraños que pueden quedar en, un, en una grabadora en una, o en el audio de una cámara con palabras o frases y demás. Sin embargo, es, es algo que sucede mucho en las investigaciones, que eh, todavía es este, incluso más llamativo, ya de por sí todo el tema de las parafonías es extraordinario, pero este tipo de susurros o casi en algún caso exhalaciones también quedan grabadas. Y... este son todavía más curiosos, o me llaman más la atención porque no es que digan una palabra o se escuche una frase, sino que es algo como que va acompañando y tratando de quedar, o, o, eh, de quedar registrado ahí, pero sin llegar del todo a manifestarse, y no corresponde a una vibración que sea producida por el andar de la cámara, porque si no el sonido tendría que ser constante, claro. y eso se viene como, si prestamos atención, se viene como acercando, ¿no? Sí. Y además, vos Nacho, te tenés que acordar claramente de una grabación que hicimos acá en mi casa con el celular ese que, que sí. utilizamos... ¿El de la, el en de la, la pantalla rota? Versión, el de la pantalla rota, y vos te acordás que ahí en el cuarto captamos algo, eh, vos cuando ibas, estabas ahí, captamos algo que tenía exactamente las mismas características. Sí. Era un, una exhalación que se iba... Acercando, acercando y hasta que estaba al lado Sí, me acuerdo, me acuerdo ¿Te sí. acordás? Sí, claro Entonces me pregunto Y siempre acá está este, lo interesante de este tema ¿Qué es lo que lo provoca? Porque ahí no hay una vibración eh, de impacto No hay una, un aparato fonador Sin embargo, las ondas se producen Porque hay una modificación Hay algo que genera que el, el aire este vibre, sí, sí, Class. totalmente, eh, y perdón Henry, ya te dejo, uh, otra cosa ahora escuchándote Jorge eh, es el hecho de que eh, no lo escuché, quedó grabado, bueno. a mí eso me llama poderosamente la atención, quizás deberíamos charlarlo con un experto técnico en audio, pero como yo con auriculares directamente a la grabadora que fue el único medio de grabación que captó ese sonido como quedó grabado ¿Eh? y yo no lo escuché Exactamente Eso es. eso a mí me llama poderosamente la atención De que haya quedado registrado En la grabadora digital O sea, que ella lo escuchó Pero yo no escuché lo que estaba grabando la grabadora digital O sea, habría quizás que preguntarse Si esos sonidos Porque están ahí grabados Yo no, no sé si son susurros Son un sonido, ese sonido, sonido grabado Quizás está fuera del rango audible Mío ¿No? Claro, eh, sí, es que sí, pero claro Pero si lo documentó la grabadora digital, bueno, capaz que estaban fuera de mi frecuencia igual Aunque esté, aunque esté grabado por la grabadora digital Exacto, porque la, los micrófonos tienen un rango mucho más amplio que el nuestro para, eh, para grabar sí. Y obviamente depende del equipo, no todos los equipos tienen el, la misma capacidad de registro Por eso en algunas cosas quedan grabadas en un, en un equipo y en otros no también, ¿no? Sí, también. Este, por más que eh, estén lado a lado o e incluso teniendo las mismas características, de ahí lo que hace también apasionante este, este fenómeno, mismos equipos con mismas características puestos lado a lado, en uno queda registrado y en otro no. Lo cual este, también llama a pensar qué es lo que influye directamente sobre el material que registra entonces. Total. Henry, ibas a decir algo y te, te interrumpimos, perdón. No, no, que, que claro, que el, el, lo curioso es que el, el sonido grabado es mecánico. Sí, total. Entonces, al, al ser mecánico, este es, es una manifestación muy contundente, ¿no? Eh, pero yo siempre, en este tipo de cosas, basado en lo que decías vos, Nacho, de que vos lo que, percibí, lo que percibiste y lo que sentiste más que percibiste. Mm. Eh, y también sumando a que aquí en casa, cuando lo, lo, lo vio Marcela, también la parte que más sensación rara le dio fue justamente esos susurros. La percepción eh, siempre es como multisensorial. ¿no? Este tipo de fenómenos generan una percepción multisensorial. A mí también, a mí escuchar estos susurros me dio sensación de, de desagradable. Sí. ¿no? Sí. Que, cosa que no me pasa no me ha pasado, por ejemplo, con gruñidos, que parecen como más agresivos. Pero ese susurro era como... Ah, es como que era sumamente invasivo. Mirá, usted, <risa> vamos a aprovechar este vivo para comentar sí. cosas que en el programa, no, por temas de tiempo, no se pudieron comentar. Eh, vale. en, en ese hospital, yo lo comento en un, eh, al principio, cuando comienza, eh, que digo, acabamos de llegar al hospital, eh, y dije, tengo una sensación de mala espinas eso salió al aire. Eh, pero desde que llegamos era toda una sensación muy... Y mira que he visitado lugares y he investigado lugares, ¿no? Eh, pero era una sensación de incomodidad y de sentirte observado permanentemente. Que puede ser sugestión es cierto. Pero también un malestar físico mío y como de... No sé cómo... No, no, no encuentro el término, pero como que de viste cuando sentís como que hay eh, muchas cosas alrededor y te están observando y hablando y es una sensación así ¿no? no era un lugar que yo sentía que estaba totalmente despejado y abandonado como a ver como digo he ido a muchos lugares abandonados y grandes y no he tenido esa sensación y, y, y coincide un poco con lo que también eh, decían David y, y Jan, no o sea de, ...de que ha sido un sitio donde se han hecho rituales, invocaciones y evocaciones... ...y que David me, me dijo, eh, hay entidades ahí o energías, vas a poder captar energías... ...que van y vienen, que quedaron ahí pero que no, no, no, no tienen ningún ánimo de manifestarse de forma inteligente. ¿no? Y quizás la sugestión de todo eso al escuchar esto, cuando estaba analizando el material también me generó un poco de, de, de, de asco porque si eso es cierto y eso sucede así estaban ahí, como dice Jorge, ¿no? O sea, fue algo que grabé a, a, ahí, al lado mío Entonces eso creo que me dio un poco de sensación de, de, de que si efectivamente eso estaba ahí y fue lo que generó este sonido estaba ahí, al lado mío y es una sensación bastante bastante difícil de explicar, ¿no? Sí, pero eh, no quiero olvidarme eh, además que en el momento, digamos, que cuando más cercano pareciera que estaba ese sonido, es cuando se activa el dispositivo sí, sí. De, de, de, de detección de, de variantes de campos. Eh, lo cual es, como todo en este tipo de investigaciones, es una confluencia de, de registros, ¿no? Sí. Que potencian uno a otro y eh, dejan claro que algo ahí sucede. ¿Qué sucede? Es algo que siempre está este, sujeto a las hipótesis sí. o a donde si uno se plante para hay, hay, analizarlo. Perdón, Jorge, hay gente que se acaba de sumar, así que vamos a verlo sí. una vez más para aquellos que están preguntando, vale. les parece bien, ¿Cómo no? y, no. y seguimos. 27 Bueno, ahí estaba, ¿no? Es, es repugnante. A mí me, me da una sensación de, de repugnancia muy fuerte, la verdad. ¿Sabés que acá en el chat, primero voy a recordar y agradecer y reconocer el trabajo que está haciendo Flor <ríe> moderando el chat. Sí. Que veo que está atenta a todo y, y rescataba una pregunta que, que decía Andy para Jorge: ¿no? Que si si podría tratarse de energía residual me parece un tema interesante sí, bueno, este, ahí sería cuestión obviamente también de eh, pararnos y analizar y explicar también un poco qué se considera energía residual ¿No? Lo cual sería supuestamente un tipo de energía que está allí Que fue liberada, desbordada en algún momento A raíz de una emoción fuerte o de las personas que estaban ahí O demás, que permanece en el sitio Y que de alguna manera los, los equipos este, la captan ¿No? Podría ser y podría ser Lo que sucede es que... Eh, lo interesante es por qué se manifiesta o se registra o se presenta solo en un determinado momento, que es lo que la desencadena, para que no a lo largo de todo ese trayecto esté allí, sino simplemente al atravesar un punto es que se presenta. ¿No? Son pila de factores que este, obviamente se nos escapan a nuestro conocimiento, sí. digo, de saber realmente lo que es, pero que quedan registrados que decir si es energía residual a mí a mí Quizá. eso a mí eso la verdad eh, si, va, manejando la hipótesis de que la energía residual es eh, fueron son sonidos o, o, o eventos que Henry lo explicaba también en el capítulo de Humberstone no que de, desprendieron determinada cantidad de energía y quedaron como impregnados en ese lugar y dadas determinadas circunstancias se pueden volver a escuchar no básicamente es es eso mm. Eh, a mí eso no me pareció ese sonido no me pareció ese tipo, porque a veces yo en Chile, por ejemplo, investigué un campo de, de batalla y llegué a registrar disparos de cañones gritos como de, de dolor eh, incluso en este mismo programa cuando grabamos el grito y luego yo hago como una interacción inteligente con el detector de campos electromagnéticos le pregunto si, si escuchamos algo del pasado y aparentemente contesta como, como que sí a mí me parece que ese tipo de sonidos o, o de documentación sí puede apuntar a algo residual dentro del concepto que Henry explicaba, ¿no? Pero ya estos susurros, como por ahí decía Gabriel en el chat, como que alguien te está tratando de contar algo, como o como que están hablando entre ellos, ya, no sé qué, y, y de repente como que pasaste y lo grabaste, ¿no? Pero como algo que está sucediendo ahí en el momento, ¿no? O sea. A mí me sonaba como a manipulación. Eh, ¿Viste el, el, el, la imagen, el prototipo, ¿no? De, del diablo hablándote al oído, claro. comiéndote la oreja. Claro, y por ahí lo que dice Álvaro eh, en el chat también. Recordemos que este lugar, insisto, no fue utilizado como hospital. Ah, de todas maneras, pueden haber sucedido cosas, obviamente, allí que. Que, que generen esta actividad residual de La que estamos hablando Pero no como, como sonidos que se podrían grabar En un, en un centro hospitalario ¿no? eh, Como última cosa eh, Nacho te quería hacer esta consulta Dígame. Que te la obra No te la había hecho antes Porque este, se me ocurrió escuchando el, el, Y mirando el video Si, si prestas atención Previo a que eh, el, el detector se active ¿Mm? Se escucha como si se corriera Un es cierre Y yo te quería sí. preguntar si en la mochila que vos llevabas, notaste que alguna, alguno de los cierres había quedado abierto. No, pero lo voy a mirar ahora contigo y con la gente y con Henry ahora. Vamos a mirarlo. Eh, que lo que decís es que en el momento previo, previo. que suene el detector... Fíjate, se escucha como si un cierre se hubiera corrido de la mochila. A ver, vamos a, a, a mirar la mochila con la gente y escuchar. Parecido, ¿no? A ese sonido, parecido. Vamos 27 viste que hay como un z. a ver lo voy a escuchar a ver, de, o sea, de nuevo más adelante por eso te quería consultar uh, 27. 27 no lo o sea no logro escucharlo con nitidez pero no veo que en la mochila se haya movido nada y si se movió eh, si se movió yeah. la verdad es que viste como son las investigaciones que abrí y cerrás sí, sí. Las, no okay. me di cuenta eh, Bien. Pero lo Bien. voy a analizar después con más detenimiento Si alguien eh, en el chat, alguien de los que nos está viendo en vivo Lo escucha o lo nota, que, que, lo, que lo comente eh, pero, Tremendo oído, Jorge, oh, la verdad ¿eh? Tremendo oído, ponen ahí eh, Henry, ¿vos lo llegás a escuchar? No Yo no lo escucho ¿verdad? Pero ya sabemos que mi oído no es el mejor no, no, pero no es eh, mi fuerte el oído. Miralo eh. después y me decís. Ahí, ahí está, hay, hay gente diciendo ahí que escuchó eh, en, el, en el chat. Mucha gente diciendo que lo escuchó y algunos que no. Eh, yo lo quiero escuchar de nuevo con, con el perdón de la gente, pero lo voy a escuchar de nuevo porque quiero, ahora me mata la curiosidad. Vamos a verlo de vuelta, a ver. Justo antes de decir 27. Ojo, es una interpretación mía. A ver, mía, eh, a ver, a ver. ser, ¿sabes? 27 no, no sé, lo tengo que escuchar después con auriculares no sé. y, y más tranquilo no, no, ¿sabes lo que, por qué lo, lo traigo a colación? porque si efectivamente hubiera sido así hubiera, eh, era una confirmación física aparte, por eso te quería preguntar No. Pero nada más que... pero la verdad, ah. o sea, tengo que ahora voy a mirar la imagen después más tranquilo y mirarla en cámara lenta, a ver si algún cierre se mueve pero en el momento no me di cuenta de nada porque, ya te digo eh, en el momento no lo escuché y, y después, viste que en las investigaciones abrís, cerrás, sacás sí, un aparato. Sí, sí, por supuesto, no. por Capaz es que el bicho fue al baño, no puedes. No, puede no, haber sido también no. una exhalación tipo previa de Nacho, no sé. Hay que, hay que ver bien. Pero bueno, ta, quería preguntarte ese aspecto nomás. Bueno, dale. Eh, gente, seguimos. sigue sí, Analizando algunos de los hallazgos de, de Madrid. Eh, Jorge, antes que nada te quiero felicitar por el dibujo que te hicieron, ¿eh? lo vi ahí en, en las redes sociales, onda Indiana Jones, y, y además fuiste con la familia, ¿no? O con la gente que lo dibujó. Exactamente, sí, fui hasta la casa de ellos porque, claro, me, me parecía, ¿no? Que, ¿Lo tenés que por ahí, me... lo tenés por ahí el dibujo? Eh, está colgado, pero está colgado, ah. si querés lo traigo después. Bueno, bueno, dale, dale. No, no me, el vivo, es lo que tiene el vivo sí. esta, esta No, cosa. Y, que yo, y que yo Claro, estas cosas se preproducen Y yo tiro así al aire sí. este. Pero no eh, quiero, eh, quiero mostrar, porque yo familia. también tengo dibujo Y quiero mostrarlo Mirá. Bueno, pero Mirá A ver si se ve ahí Ahí va Ahí dice, no me gustan los sótanos. Y salen un montón de voces ahí. Le quiero agradecer, de le quiero agradecer a, a Kiwi Art, ¿sí? a Gabriel, que hizo este dibujo y me lo, me lo dio. Así que espectacular. Muchísimas gracias, Gabriel. Vayan al Instagram de Kiwi Art, que tiene tremendos dibujos y están muy buenos. Espectacular. Muchas gracias. Era para que veas que digo yo también tengo mi dibujo. Digo, no, no quería ser menos. <risa> Mira, te voy a ignorar toda esa parte y lo que quiero es agradecer este, a Miriam y a Walter que tuvieron el gesto ese de, de, de, de Miriam especialmente, que fue la que lo dibujó, que no solo lo dibujó, sino que lo encuadró y me lo regaló. O sea, sin palabra tremendamente agradecido. Bueno, eh, y sé que hay un dibujo de Henry también, pero no voy a seguir hablando de los dibujos porque nos vamos, nos vamos de, de tema. Creo eh, que es un dibujo animado. <risa> Gente, eh, ya no me acuerdo eh, de cuál íbamos a hablar ahora. Ah, ayúdenme un poquito. Sí, creo que era el segundo que te había pasado yo. Eh, vamos a ver. Vamos a verlo y ahí lo comentamos. A ver. Bien. Tenemos lo del péndulo. Eh, ah, creo que era este. A ver. ¿Era la, la, la, la parafonía de cuidado? Sí. Bien. Aquí van a, a empezar a tener mediciones. ¿Hay ¿Hay qué dijo tenga tengan cuidado. Sí. ¿Te ¿Escuchaste no ¿les una, una, una mujer? Una mujer. ¿Una? Mira. Por, ¿Por favor, favor mira. Pero fue carísimo, clarísimo. Eh? Sí, sí, se me acabo de escuchar. ¿Escuchaste? escuchaste? Sí, sí. Aquí, Aquí van a empezar a tener mediciones, eh. qué dijo tengan cuidado. Sí. Aquí, Aquí van a empezar a tener mediciones, Bien. Ahí eh, la primera eh, consulta que hago antes de comentar lo que quiero comentar es Nacho. Eh, ¿Los demás escucharon en vivo ese, no, ese cuidado? No. Escuché eh, vos nomás. ¿Lo escuché yo con la grabadora digital y lo escuchó también Álvaro eh, que venía adelante mío y también lo escuchó pero con porque tenía la, una grabadora digital también. Pero los ah, okay. demás. En tiempo real no escucharon nada Bien, porque la, Claro, los grabadores digitales lo que tienen Es un efecto amplificador también ¿no? sí. entonces, Si es algo si es muy suave lo, lo amplifica, entonces por eso Lo, lo escuchan en el momento eh, Insisto que no es menor En que un segundo antes Porque es literalmente un segundo antes De que suceda El famoso cuidado Alguien advierte, que creo, creo que es Este Álvaro, ¿no? Que dice, aquí se van a manifestar cosas sí. Él como que ya está predispuesto Porque o lo percibe O porque ya tenía experiencia previa en ese lugar Pero en, en ambos casos Ya predispone a todo el equipo a que algo suceda ahí Entonces, si, si me apego a la línea de pensamiento En la que muchos de los fenómenos Están dados desde el inconsciente desde nuestro poder mental de manifestar situaciones externas exógenas, sin que nos demos cuenta, muy probablemente esa parafonía pueda estar relacionado con algo que ustedes mismos dispararon en ese momento. ¿no? ok pero tu hipótesis, tu hipótesis se va, eh, maneja sí. la idea de que nosotros la generamos a través de alguna capacidad mental que todavía no entendemos cómo funciona o de que la pudimos generar a través de, de nuestras propias cuerdas vocales eh, a, a, una, a, a una sintonía que nosotros no, no escuchamos. No, no, no, no, yo lo que digo es que nosotros, como saben que yo este, considero que tenemos un poder mental sí. creador de manifestar fenómenos y sí. situaciones, suerte, mala suerte, todo, eh, consciente e inconsciente. El inconsciente nos lleva a ventaja porque no nos damos cuenta que manifiesta. Entonces, al no darnos cuenta que está manifestando, también muchos fenómenos externos. No sé qué, la rotura de un vaso. Vos no agarraste, no lo tocaste el vaso. Entonces, sin mediar contacto, sí. se rajó y se rompió. ¿sí? Y pudo haber sido un fenómeno provocado por el propio protagonista o testigo de ese mismo fenómeno. Sí, Cosa que considero en este tipo de situaciones, más porque, fíjense, van los tres en un corredor limitado. Corredor siempre da sensación, estoy inconsciente esto, ¿no? Sí. Da sensación de, eh, bueno, estoy yendo hacia algo diferente. Entonces, alguien advierte en ese momento, acá se pueden manifestar cosas. Inmediatamente aparece cuidado. ¿no? Ese cuidado puede ser una manifestación del inconsciente, de alguien que lo manifestó y que fue captado por... por eh, por los aparatos, porque tiene su propia densidad. Es como el egregor, ¿no? Claro. Como esos experimentos en los que crearon a alguien y ese alguien se empezó a manifestar. Ahora, esta voz esta voz parece femenina. Te digo porque algunos sí. de los comentarios que surgieron cuando... Porque vos en el, en el programa explicás un poco esto, ¿no? Eh, lo decís, decís que, bueno, alguien del, del equipo ya lo dice antes, entonces pudo predisponer. Y algunos comentarios dijeron, pero ¿es posible...? Que siendo las cuatro personas que estaban en ese pasillo hombres, generen una voz femenina? Y de la misma manera que cuatro hombres o de cualquier sexo pueden manifestar algo que se puede captar con eh, le, la cámara biométrica. Eh, no es Ya no es parte ah, de la persona, entiendo. es algo que se creó. Ok, entiendo, eh, perfecto. Eh, lo, lo, no sé, un, un fenómeno de aporte, yo qué sé. Se sí, sí, sí. apareció una piedra, suponiendo que tenemos esa misma capacidad, bueno, se provocó, no es un, un pedazo de hueso de la persona, quiero decir, no es un diente. Bien, Bien. Jorge, ¿qué opinás vos? Quiero decir dos cosas, una eh, que esta, este análisis que estamos haciendo son, son sobre registros puntuales Porque hay algo que no se puede hacer desde mi punto de vista en este tipo de investigaciones Es generalizar de en lo que nosotros creemos o suponemos que puede ser el origen Porque eh, voces y registros de audio han quedado cuando no hay ninguna investigación en desarrollo No hay ningún interés de registrar nada y cuando directamente en muchos lugares no hay gente Entonces, eh, eso me parece eh, interesante eh, resaltar De que esto, es, desde mi punto de vista, es un análisis para este caso porque Sin duda, yo, total muy buena aclaración porque estoy analizando este caso En otros casos se aplica la misma línea de pensamiento Pero no para todos los casos Exactamente, un poco mezclando, pero al pasar nomás Lo que se habla con el fenómeno OVNI eh, alguna explicación puede valer para un caso Pero no hay hasta ahora Nada que sirva para todos los casos Y con esto pasa exactamente lo mismo no claro. Y bueno, y la segunda cosa Que quería mencionar Era que es, decime. No, porque veo que No se entendió lo que dije Porque están diciendo Bueno, si fuera así Porque Nacho y Álvaro escucharon lo mismo Porque no es un fenómeno dicho por ellos No es imaginado siquiera es provocado claro, es, al ser provocado ya pasa a ser eso a ver voy entonces a de, lo pueden percibir todos voy a tratar de ser eh, lo más gráfico posible para, para la gente porque coincido con henry de que hay, hay gente que no lo entendió lo que henry está diciendo es que la capacidad creadora eh, que es posible que la capacidad creadora que tiene nuestra mente y que aún no entendemos cómo funciona del todo eh, haya generado una voz sí captada en determinada frecuencia que captaron las grabadoras digitales, o sea, es algo físico, algo material, no es que nosotros eh, hablamos o generamos eh, con las cuerdas vocales, no, es algo externo a nosotros generado claro. por nuestra mente, que es físico y es cap, eh, capturado por un, dos grabadoras digitales. Ni tampoco imaginado, o sea, este, no deja de ser un fenómeno rarísimo, y maravilloso no, no, claro, de, claro, no, de a, ver, a ver, aclaremos una cosa eh, que Estamos cuatro personas eh, Que somos hombres Que tenemos voz, o sea Una tonalidad masculina Y aparece eh, al lado de dos grabadoras digitales La voz de una mujer Que dice, cuidado eh, O sea, para mí es, es increíble Incluso yo cuando estoy acá analizando el material Digo Vos, Pero esto no puede ser Esto tuvo que haber sido alguien de nosotros ¿No? Y enseguida, se, porque a mí no me deja de sorprender No me deja de sorprender bueno, claro. Pasan los años y no me deja de sorprender De hecho, es eh, coincido tanto contigo, Nacho Que cada vez que aparece una de estas uno de estos registros en, un, en una grabadora O en un, un audio de una cámara Es como si lo escuchara por primera vez el primer día El igual. impacto es Igual, no ha cambiado absolutamente nada Exacto. Ahora eh, Quería hacer mención al, Me había quedado para atrás Lo que se decía ahí De ventriloquía y demás En algún momento se le quiso Atribuir a la, al origen de las parafonías Como una ventriloquía inconsciente Lo cual después Quedó este, totalmente descartado Que el origen no quedaría este, en de, No sería ese Porque de ninguna manera quedaría registrado así Pero también un poco este, cuestionando, no, debatiendo al respecto de la hipótesis de Henry, me pregunto lo siguiente, o pienso lo siguiente en voz alta con ustedes. Este tipo de voces, cuando quedan registrados como la que estamos escuchando, no tienen lo que se conoce como golpe de glotis. Es un golpe de glotis, es un fenómeno físico que se produce en el aparato eh, laringeo, que, este, que eh, es distintivo al hablar, ahí no está, por eso muchas veces se escucha como una tonalidad susurrante y casi monótona Entonces, pregunto y lo tiro así sobre la mesa Si fuese un tipo de proyección que nuestro inconsciente con una capacidad creadora, no tipo para psicología, Y con esa energía de nuestra mente pudiésemos registrar algo en un aparato ¿No lo haríamos de una manera, porque así lo tenemos internalizado, que sonara exactamente como una voz hablando en una grabadora? ¿Y no tendría las mismas características que un registro? No. ¿Por Yo, escucho, ¿Por qué? ¿Eh? Yo quiero escuchar la respuesta. ¿Por de qué? Henry. No, por la simple razón de que ese, ese mismo poder inconsciente, insisto, que no es una generalidad, no es para todos los fenómenos, Claro, claro. así como digo que no todo es un fantasma, no todo es una entidad, no todo es una manifestación de un, de un demonio, sí, claro. no todo es un espíritu, como para muchos tienen una lectura de que así es, para mí tampoco todo es un fenómeno parapsicológico que fue producido por el inconsciente. ¿eh? Pero ¿cuántas veces nuestro inconsciente produce fenómenos hasta electromagnéticos? que sería lo que pasó entonces acá? Porque acá en el mismo momento hubo, hubo cambio de, de, de alteración de campo. Bueno, sí, por eso, entonces eh, eh, Eso ya te dice de que lo que se manifiesta Del inconsciente no precisamente tiene características Puramente humanas Porque un cambio rotundo en el campo electromagnético No es humano tampoco ¿Se entiende? Entonces no tendría por qué tener un golpe, golpe de glotis Hay un experimento que vos conoces bien, Jorge Que tiene, tiene que ver con uno de los espiritistas ¿Te acordás? En Canadá creo que, que era sí, Que... Decidieron crear un fantasma El fantasma de Philip De Philip, exacto sí. Se les ocurrió, no existía tal cosa No, no existía Entonces se reunieron a, a armar Una idea de un tipo Que había muerto, que había vivido En tal y cual condición Y que había muerto, con el cual se iban a empezar a comunicar Tiempo después Empiezan a comunicarse con ese mismo ser Y ese ser ya cobró vida y eso fue creado por la mente de este grupo de espiritistas. Sí, eh, está, bueno, no está bueno lo que estás diciendo, es, es re interesante, ¿no? O sea, es para, para charlar mucho tiempo, pero eh, claro. está bueno también tener en cuenta, para este caso concreto que estamos analizando, de que en este caso, en este caso, no estábamos en ese momento con el ánimo o con la voluntad de comunicarnos con nada ni con nadie. Estábamos en un momento previo a bajar. Por, por una escalera hacia un sótano y no estábamos, a diferencia de este experimento que tú mencionás Henry, que vos lo mencionás para el poder claro, creador claro. O sea, sí, sí, para claro, ejemplificar claro pero no estábamos con el ánimo de, de comunicar con nada, ni, ni de comunicarnos con nadie ni con nada, ¿no? entonces si fuese tu hipótesis eh, algo genérico, deberíamos grabar en más ocasiones Voces en nuestras grabadoras Que tengan que ver con lo que está sucediendo en el contexto O sea, con más frecuencia ¿Se entiende bueno, lo que voy? Y, lo, lo pongo como... y yo creo que pasa eh. Sí. Primero Si sí estaban con la intención De captar algo Porque están con un montón de aparatos Yendo un, sí, en sí, un sí. corredor En donde alguien dice Aparte, acá se van a manifestar cosas O sea, estaban claro. dadas todas las condiciones de creación De co-creación sí. Pero por otro lado Una de las evidencias para mí que lo vengo viendo hace años ya, eh, específicamente contigo Nacho, es que si vos no estás, las manifestaciones son mínimas. Si vos estás, las manifestaciones se multiplican y son más rotundas y más contundentes. Sí. Eso, eso, es un tema eso alimenta que... mi línea de pensamiento sí. que vos tenés ya tanto, eh, tanto convencimiento inconsciente con respecto a ese tipo de manifestaciones que los alimentás. Sí. Eh, Vos sabés que si hay algo que a mí me han dejado estas investigaciones en, en España Es acercarme mucho a tu línea de pensamiento en ese sentido Porque incluso Álvaro, eh, de Inframundo Paranormal, me comentaba Me decía, pero donde estás tú, eh, empiezan a generarse empieza a generarse actividad Que no es lo habitual, ¿no? Fuerte eh, Claro, y hay gente que me puede decir, sí, porque... Gente, como, como siempre, ¿no? Vos, un trucho, haces todo vos. Pero hay cosas. Ponele que, que, que la gente que, que no cree, que, que cree que yo hago todo, ¿no? Eh, artificialmente, ¿no? Para, para engañar, para mentir, lo que vos quieras. Pero hay cosas que yo tengo que ser Houdini para poder hacer. O sea, manipular eh, eh, circuitos electro. O sea, cosas electromagnéticas y, y, y generar gritos que escucha todo un, todo el equipo que está ahí, que están en el otro lado, que no digo que, que como dice Henry, a nivel inconsciente quizás sí pero de ahí a que yo eh, de forma voluntaria claro, a... no es intencional no, claro. no, no, pero, pero sí me, me, me fui acercando cada vez más a, a esa Mirá, hipótesis tanto es así que me acuerdo de una pequeña escena cuando tenía el centro en la Avenida Italia que estaba a media cuadra de tu casa, Nacho. Sí, sí. Ahí en el centro, una vez yo estaba en otro lado, y me llama mi hermana Irene, y me dice, che, están saltando las llaves hace rato, no sé, las la llaves de luz y la, las térmicas, y, y a mí se me vino a la mente y le hago esta pregunta, ¿por casualidad? ¿Nacho está ahí? Ah, sí, desde que llegó Nacho. Sí, sí, sí, me acuerdo clarito. ¿Hay algo que provocás? Sí, sí, sí, en el pasillo de casa, justamente, allá en la Avenida Italia. En Uruguay quemaba la lámpara de, del pasillo varias veces. La quemaba me cuando yo estaba eh, preocupado o molesto o algo. ¡Paf! Explotaba la lamparita y no salía bastante. Era por eso era más barato no enojarse, ¿no? caro, Pues es que yo quería nombrar dos cosas simplemente. Una que eso que acaba de mencionar y relatar es tal cual y le recomiendo que a las personas para no extendernos que nos están viendo Como que busquen el efecto. Perdón. Como siempre nos extendemos, digo. Que busquen el efecto Pauli. Que Pauli era un científico que incluso fue alejado de su laboratorio y de la universidad donde trabajaba, porque donde estaba él se rompían todos los equipos y fue alejado por la universidad. <risa> da. Y lo otro es que eso me hizo acordar a Marcello Bacci. Claro. Marcello Bacci, si él no estaba... Por más que se usase, usasen la misma radio, la misma cosa, de la misma forma, todo el procedimiento, las voces no aparecían. Pero sin embargo, cuando estaba Bachi, que era el que manipulaba, digamos, eh, o estaba, manipulaba, no, estaba parado frente al aparato, ahí aparecían. Totalmente. Eh, ese ejemplo es, es buenísimo y es muy claro. Porque era un dispositivo que sí. cuando él estaba, hacía sonar, o sea, giraba el dial, y aparecían voces, pero ustedes escucharon las voces de Marcelo Baquí y son sentencias, o sea son oraciones conversaciones que solamente se daban cuando estaba él, utilizaba el mismo aparato, perdón que me apareció acá un... Eh, Dígame. ahí está eh, utilizaba el mismo aparato cualquier otra persona y no pasaba nada, entonces vamos por la línea de... de un hecho cualquiera <ríe> no, pero digo, es un elemento interesante, ¿no? porque... Ya sea sí, para claro. la hipótesis de canalizar energías, o para la hipótesis de, o para ambas, no podemos descartar ninguna, eh, claro. de, de poder creador, ¿no? Es un elemento importante a tener en cuenta. Y, y yo siempre sí. digo, envía a, a un equipo de investigación a un lugar y vas a tener un resultado, y envía a otro y vas a tener otros. Eh, claro, pues, claro. Y eso tiene que pues, ver con, con lo que estamos hablando. Pero bueno, gente, eh, les, les recordamos eh, que, que bueno, a toda la gente que está en el chat, que aquellos que quieran colaborar con nosotros para que sigamos eh, haciendo investigaciones y poder bueno, eh, sustentarlas económicamente, pueden colaborar con nosotros eh, a través del Super Chat, también lo pueden hacer a través del Super Sticker, que en realidad todas las colaboraciones son excelentemente recibidas y, y vamos a ver si en, entre todos y en familia podemos hacer que rastros eh, encuentre su lugar en YouTube y sea un programa de, de todos. Bueno. Irregular. Sí. Gente, eh, ¿con cuál seguimos? Porque nos estamos pasando de tiempo ya. La vamos. segunda de Jorge. Bueno, muy bien. Vamos. Con esta. Al ser una imagen tan definida, vamos a colocar ahora la imagen que la cámara de registro biométrico nos da, pero sin la relación de contraste. Que ven en la imagen de abajo Quiero comunicarme contigo, nada más Voy a apoyar esto aquí Bueno, muy bien Jorge ¿Te había interesado me, esta escena? Me había interesado esta escena en particular y Justamente para no extendernos de más Con el tiempo, porque nos enroscamos Y nos enroscamos sí. Pausala ahí, pausala ahí Nacho, hazme el favor Cómo no Decime en qué parte querés que la pausa ahí, ahí, ahí está bien, un poquitito para atrás Apenita nomás, si no, ahí está bien, no pasa nada ¿Por qué? Eh, porque hay algo que Ya está dicho ahí en el programa Pero hoy con un poquito más de, de tiempo Estaría bueno volver sobre ello Que es sobre esa figura Que aparece ahí y el movimiento que vemos En el desplazamiento Del, de, del equipo No tuyo, mientras vas sosteniendo La cámara Cuando aparece la, la columna eh, si seguimos un poquitito más para adelante Vos ponés el otro recuadro encima Que se ve como iluminado en rojo ahí sí, Al hacer una, una imagen tan definida, tan definida Vamos a colocar ahora ahí. ahí va, bien, bueno ¿Qué pasa? Esa cámara lo que está haciendo ahí es Obviamente registrando esa figura ¿Qué sucede? En un principio podríamos suponer Lo cual estaría muy bien Porque siempre hay que considerar todas las hipótesis Y descartar lo que puede ser algo puramente Un problema de software es que está tratando de armar una, eh, como decía, una figura humana, con ciertas características humanas, ¿no? torso, brazo piernas, a raíz de lo que está encontrando en esa pared en esa columna, pintado y demás. Pero ¿qué sucede? Vos te desplazás y te moves hacia, la, hacia tu derecha, pero sin embargo, sin embargo, esa figura se mantiene inalterada de la misma manera. O sea, lo que está ahí registrando o lo que está captando es independiente del fondo. Claro. Eso es lo que lo que yo quería centrarme en este punto. Porque eh, muchas veces eh, se puede llegar a pensar que no, que hay algo atrás, que, no, que entonces eh, eso es algo que está dibujado, pintado, sí. o lo que sea. Pero no, porque vos te vas moviendo y la imagen de la cámara de salud se mantiene pero se desplazando perdón aquí se ven la imagen entre la cámara y la columna ahí va vamos a hacer una cosa ahí está fija la la imagen y el movimiento que vos decís no a mí la verdad en un principio cuando empecé a analizar en, en el momento mismo la imagen vi todo ese contraste y todas esas cosas escritas en la columna y de verdad dije esto puede ser una confusión ¿no? pero Ay. pero por eso hago ese movimiento que, que, que vos marcás ¿no? para ver si se mantenía la figura si acompañaba el movimiento de la cámara o no y me llamó la atención exactamente lo mismo y además lo definida que está, no sé si ustedes están viendo ahora, está, está bien, hay muchas cosas escritas y todo, pero podría perfectamente estar buscando la figura como la hemos visto tantas veces, totalmente deforme, ¿no? Bueno, es, exacto, exacto, justamente. Y, Porque qué pasa, el software lo que, lo que intenta ahí es, a través de algo que está adelante, trata de encontrar este los parámetros de una figura humana, y por eso muchas veces cuando el lugar donde está enfocando es confuso, tiene eh, dibujos esto y lo otro, se ve esa cosa como muy deformada y como que tuviese que algo extraño ¿no? que eso muchísimas veces a lo largo de, de los programas de la temporada hemos descartado y de registros porque tenían eso, no se daba esa confusión, pero acá está definido, y no solo está definido sino que se sostiene refiero, se sostiene durante el traslado le quiero, le quiero, perdón, Jorge, agradecer a Luis La Greca que acaba de, de mandarnos un corazón, un sticker ahí, y colaboró con nosotros. Muchísimas gracias, Luis. La colaboración, sí. Gracias, sí. Luis. impresionante. Muchísimas gracias, de corazón. Gracias. Eh, eh, yo, yo creo que eh, con respecto a, a, a la, al registro este, eh, donde queda absolutamente en evidencia de que no es ningún tipo de error, es cuando se extiende como para agarrarte o tocarte. Eh, eso eso no lo tengo acá, debería buscarlo. Pero sabes que hay bastantes personas que me lo han comentado y lo estaban comentando por Instagram recién. Yo no estoy en vivo por Instagram, pero me están igual me envían mensajes a la, a la página de Rastros. Eh, de que eh, parecía como que esa figura se abalanzó, ¿no? A, hacia mí. ¿no? Eh, como que en un momento, creo que es Gustavo, que estaba ahí, dice, te está como abrazando, ¿no? Sí. Y a mí lo que me... Voy a, a volver acá. Lo que, me, lo que me pareció fue que en realidad el software estaba buscando armar la figura y encontró mis extremidades y eh, tiró la figura hacia adelante. ¿no? Pero, pero, lo que me resultó extraño, eh, analizándolo después, porque yo no estaba viendo en ese momento la figura, es que no haya... Eh, llevado todo. claro Claro. Eso es lo que me resulta extraño. Lo que voy a hacer es un poco desprolijo, pero si ustedes me permiten, para que la gente que no lo vio sepa de lo que estamos hablando, lo voy a buscar por acá. Estamos en vivo, así que está, está todo bien. Estas cosas son propias del vivo, como decimos. Totalmente. Déjenme buscarlo por acá. A ver. Sí, El dice: Sí, lo hizo. Lo hizo. Te abrazó, dice Vanessa. Sí, eh, es que la, fue un momento que llamó la atención por, por eso. Eh, bueno, en realidad no lo estoy encontrando ahora, pero lo voy a seguir buscando eh, y, y cuando lo tenga lo, lo vemos. Porque porque claro, yo te, le explico a la gente, tenemos algunas cosas que ya están exportadas, que están preparadas, pero esto no lo tenía preparado. Y, y tendría que buscar el, el archivo, pero no me estaría apareciendo. Así que, bueno, a los que no lo vieron, los invitamos a que en este momento, eh, cuando sucede esto en el capítulo del hospital, eh, en algún momento esta figura como que se abalanza sobre mí y es, es lo que estamos hablando: de que pasan los brazos, pero no las piernas, ¿no? Y, y, claro. y la gente. Y eso es extrañísimo. Eso me resultó extraño, la verdad. Sí, eh, bien. Muy bien. eso lo encuentro, como diría, por lo menos curioso. Sí. Y, y además, sumando a que eh, veníamos que una, una vez que aparecieron, apareció esta figura, aparecieron sonidos del SB7 eh, bastante claros, no en cuanto a lo que dicen, sino a la nitidez de que era una voz femenina. Eh, algunas personas también comentaron de que les resultaba una voz muy similar a la que había dicho cuidado unos minutos mm. antes. Eh, y bueno, eh, entonces eso eso fue, fue muy interesante, ¿no? este Y después pasó lo que vamos a ver ahora, que me lo propuso, si no me equivoco, Henry. Uh -uh. A ver. Es porque tomas, ¿Tomas energía, energía? contéstame eso. ¿Tomas, ¿tomas energía, energía del ambiente y por eso desciende la temperatura alrededor mío? Es algo que se dice que, se dice que sucede, pero si no tú me lo contestas, contestas sería una buena, buena confirmación. confirmación. ¿Estás tomando, ¿Estás tomando energía, de energía de mí y del ambiente? Por eso desciende la... Gracias. 3.4. No nos sorprende que este dispositivo marque variaciones electromagnéticas, sino que pase de estar inactivo a estar activo ante mis preguntas. Y más cuando nos responde algo acerca de una hipótesis que se maneja dentro de la investigación de los fenómenos paranormales. ¿Estás tomando energía, de, energía de, de mí y del ambiente? ambiente? Por, Por eso, eso desciende de... la... Gracias. Gracias. 3 con, 4. 3 con 4. Una, Una última pregunta. pregunta. ¿Fuiste tú el grito que escuchamos? Si lo hace sonar es un sí. ¿Fuiste tú el grito que escucharon mis compañeros? ¿Lo generaste tú? tú? ¿Fue un grito de energía residual? ¿Fue un grito de una mujer que sufrió? ¿Fue un grito de una mujer que sufrió en este lugar? ¿Fue algo que sucedió en el pasado y lo pudimos escuchar de nuevo aquí? Gracias. Gracias. Bueno, Pero creo es que son respuestas importantes para una, para una investigación, investigación de fenómenos paranormales, ¿no? Bueno, muy bien. Sumamente. Yo a esta experiencia bien la podría bautizar experiencia Nacho. Porque es eh, una interacción, es el tipo de interacción que yo básicamente te he visto a vos, Nacho. Sí. A otras personas difícilmente se le manifieste de esa manera. Primero que nada. Segundo, que ahí no sé si lo estás provocando vos. Eh. Lo que quiero decir es que vos tal vez por tu impronta de canalizar, canalizar atraer, lo que sea, estás ayudando a que el fenómeno se dé. Pero me resulta sumamente claro que eh, esa manifestación responda en forma absolutamente inteligente porque aparte hay una coherencia porque al principio de todo vos le preguntas si fue alguien que vivió ahí o que o, o alguien que está ahí que murió y que está ahí y te dice que no y sin embargo te dice que sí que que toma energía para manifestarse y te aclara que el grito fue una energía residual es maravilloso ah, para mí, en el, en el momento eh, eh, porque la gente siempre te dice che, ¿por qué no preguntan más? y por qué no y yo digo, a ver, preguntamos siempre ¿qué más? Eh, a ver. siempre preguntamos, Pues no siempre respuestas entonces yo no voy a, a poner en el programa, que además tiene que ser entretenido para la gente eh, media hora preguntando a un aparato que no dice nada, o, o que aparentemente no contesta pero en este, en esta claro. ocasión, el aparato estaba encendido, estaba en mi bolsillo. O sea, eh, y yo lo saqué co para comentar nada más. Y este aparato que en algún momento se, se encendió y ya no se encende más, y ahí ¡pum! empezó a sonar. Y empezó a contestar solamente cuando hacía preguntas. O sea, a sonar cuando yo hacía preguntas. Cuando hacía claro. más de una hora cuando que. Cuando era así. Cu vale, claro. Pues. Eh, y entonces, hay otro tema, pero no, yo que se nos vamos muy largo pero que me comentaban por, por, por las redes sociales que me parece interesante y eso es lo bueno de la interacción con la gente que es y las preguntas ¿cómo se te ocurren? ¿No, no, no, ¿no manejas la posibilidad de que de forma inconsciente te las están diciendo porque te quieren contestar esas preguntas? o sea, me parece interesante sí. ¿No? Porque nunca me había puesto a pensar por qué hice esas preguntas. ¿De dónde vienen las preguntas? Claro. Ah, eso es otra discusión sí, filosófica. Sí, ¿no? sí, total. Pero lo que queda claro también, a, a mi entender, de que acá lo que se manifiesta no es lo que muchos conocen o dicen o llaman espíritu. Eh, lo, lo deja clara las propias respuestas. ¿Sí? Digo esto porque muchos dicen, no, ahí hay un espíritu en su momento que está asociado a alguien que murió ahí, o quedó ahí dando vueltas, como toda una entidad. Esto parece claro que es algo que tiene inteligencia para responder. Para mí sí. Y que no es eh, el famoso espíritu. No. Y, y yo lo que puedo, ya, ya te, te dejo Jorge, eh, transmitir desde, desde la experiencia de haber estado ahí, que yo siempre digo que el cuerpo es eh, el primer instrumento que tenemos, claro. a mí me daba la sensación en ese momento de estar teniendo una conversación con algo. Esa era mi sensación, claro. que no se da siempre. Lo mismo en el, orfana, en el orfanato cuando el, el detector de proximidad eh, de, contestaba, hacía un pitido o dos pitidos no sí. para, para decir sí o no. Eh, entonces esa era mi sensación estando en ese lugar ahí. Sí, y es interesante ese elemento que acabas de aportar porque en realidad si lo consideramos analizar esto también nos podemos plantear lo mismo que sucedía con el tema del de audio de cuidado de plantearnos por qué no necesariamente por qué no podría ser vos mismo que a través de la misma capacidad Inconsciente que genera ese audio afecta el aparato a, eh, registrando esas variaciones de manera de que ante el anhelo o la búsqueda de una interacción, una respuesta se obtiene. ¿Por qué? Porque está esa transmisión inconsciente, ¿no? Que es el tema. Decime. No, no, que yo entiendo lo que decís, Jorge, y entiendo la explicación de Henry. Quizás no me da, evidentemente, la capacidad para tratar de, de comprender cómo mi mente mi mente, si es que es mi mente puede claro. variar de forma voluntaria voluntaria por ella, no no por mí eh, un campo electromagnético o puede materializar un sonido, eh, no digo que no sea posible porque eh, no estamos en ese campo, pero me resulta muy difícil o sea de, de, de comprender ¿se entiende a lo, claro. a lo que voy? Y lo, lo que pasa que, es que bueno justamente por el eso que... es que eh, estas cosas eh, todavía están en estudio, porque si no ya tendríamos la respuesta por eso estamos nosotros sí, acá sí, todavía Sí, claro, claro conversando Gracias, <risa> sí. más, De hecho, mirá, este, hasta tal punto que eh, mucha gente ya lo sabrá, pero en realidad este tema, no relacionado con la parapsicología, con la telergia o la eh, que es la, la, o la telequinesis Todas esas cosas de transmisión de energía mental De manera consciente y consciente De hecho se estudian de manera académica No acá en Uruguay, este, lamentablemente O en muchos lugares de Sudamérica Pero sí en, en muchos países En Europa se hace, en Estados Unidos además La parapsicología forma parte de la academia ¿Por qué? Porque estos fenómenos se los registran Se los tiene registrado en estudios que para el mundo científico ortodoxo, le digamos que los aceptan más que nosotros tres hablando acá y considerándolos, ¿no? <ríe> bueno, ojo que ahí, eh, a mí me entrevistaron ahora esta semana y, y me he encontrado con gente, y sabes qué? Hay mucha gente, investigadores, que, que nos escuchan, que nos siguen y que nos tienen en cuenta, ¿eh? a veces uno porque, bueno... Este, claro, pero claro la, la academia que... oficialmente... Ah, no. Bueno, estoy hablando en Uruguay, ¿no? En otros países, de hecho por eso les decía recién, que hay eh, departamentos de parapsicología en universidades, pero aquí en Uruguay no sé si lo veré, no sé si lo veré, que se pueda concretar. ¿Por qué no? No seas así. Sí, hay, hay una y cosa que es cierta también, que... Hay muchas barreras a romper. Bueno, bueno, para eso están. Para, sí, para, sí. eh, para eso estamos. Hay algo que yo he sentido eh, estando acá en España y es una idiosincrasia. Eh, totalmente diferente y una cultura totalmente diferente a la que sí en, sentí en Uruguay y en Argentina también. No puedo decir lo mismo de Chile, pero eh, respecto a toda esta temática, ¿no? eh, te digo más, te digo más. Eh, y esto eh, que está Álvaro por ahí en, en la vuelta, capaz que ahora, lo antes de terminarlo, lo, lo sumamos a ver si nos puede comentar algunas cositas. Eh, hasta la policía cuando de repente estás yendo a un lugar y, y por, no sé, por alguna inspección de tránsito o algo, te detienen para, para inspeccionar o algo, le comentás, no, no, eh, somos investigadores de fenómenos paranormales, estamos yendo a investigar, te tratan con respeto y te dicen, ah, espectacular, muéstreme, papá y seguís, eh, incluso cuando estás en algún lugar, si la policía se acerca, porque a veces vamos a lugares abandonados, si bien tenemos permisos y todo, la policía se acerca porque los vecinos denuncian. Eh, ah no, están investigando fenómenos paranormales perfecto, cuando en Uruguay te llega a parar la policía, digo en Uruguay en Argentina, no sé, la policía le decís no, soy investigador paranormal, o sea ¿cómo, ¿cómo no señor? De venga de por acá sea, o sea, pase, pase claro. entonces, ¿Entonces el blanco? pero mismo pero mismo como en la en el día a día, se habla de parafonías, psicofonías y de fenómenos paranormales, con mucha más naturalidad que se hace que, que de la que se habla en, en mi país, en Uruguay no, eh, yo me acuerdo y, y, y mirá que no es por nada pero desde que comenzamos con rastros eh, sumamos un granito de arena a que mucha gente que, le, que, que nos escriben, antes me decían que estaba loco o loca, ahora puedo hablar con un poquito más de normalidad eh, sobre la temática sin que me traten de, de psicópata no creo que sumamos un poquito a que abrir un poco la mente y, y saber que a nivel mundial eh, la temática se trata de otra manera ¿no? que, que exactamente y que hay, hay, hay que abrir la cabeza, hay que abrir la cabeza y, y yo qué sé, y respetar y escuchar con respeto la opinión de los de los demás. Pero bueno. Eh... Mira, una pequeña cosita que me quedó este, colgada, que vos dijiste al pasar, Nacho, es como es muy difícil para vos que no te entra en la cabeza que, que existe la capacidad de generar algo que tenga esas respuestas inteligentes. Eh, yo hace tiempo que estoy por proponer un experimento al respecto, ¿no? Que todavía no lo tengo claro cómo hacerlo, pero tengo algunas ideas. Próximamente podríamos ejecutarlo, grabarlo y, y compartirlo también, ¿no? Porque me gusta mucho la idea de comprobar esto. de que tenemos la capacidad de crear algo. He visto fenómenos tan parecidos a esto ¿no? De, de, no sé, de, de, de, de, señoras que creen en un duendo, Ese duendo termina teniendo vida. <laughs> y manifestaciones. ¿no? Entonces... Eso me gustaría comprobarlo con algún tipo de experimento que estoy craneando. Que después. Vos sabés que. Que mirá, vamos a conversar un poquito más porque eh, hay una encuesta en el chat, ¿sí? Eh, de si seguimos un ratito más o no. Lo digo a la gente que está viendo el video que no lo está viendo en vivo y eh, tenemos eh, un 100% de votos de la gente que sigamos un ratito más o sea que estamos bien podemos claro, nosotros no lo preguntaste, Nacho y no y no. <risa> eh, no no porque a veces a veces me olvido que estamos en vivo y estoy como cuando estamos tomando mate o bueno en un asado allá y a no podemos charlar está re interesante lo que decís porque incluso yo que tuve la la posibilidad de vivir en chile por ejemplo eh, ahí hay una creencia con, con, con bastante eh, naturalidad sobre el tema duendes ¿no? eh, sobre todo en la parte de cajón del maipo y esas partes de, de Viña del Mar o Valparaíso que yo pude estar ahí investigar eh, también en Puerto Montt y te hablan de los duendes con muchísima naturalidad o sea en un momento al principio cuando yo llegué pensé que me, me estaban haciendo como una joda, tomándome el pelo, che, no, porque ah, entonces fue un duende y en un momento, me acuerdo de estar en, en una, una comida y no me acuerdo que se había perdido el teléfono, no, me, no lo encontraba y alguien me dijo, seguramente fue el duende y yo me reí y el tipo me miró como diciendo qué te reís? <risa> o sea, me estaba hablando en serio y ahí... bueno, mi, mi... no quisiste te quería decir correr que, Ronald, de... lo de la Aurora claro, pero te quería decir que eh, a lo que es una creencia que se toma de forma natural la gente los ve. Exacto, se manifiesta más, se retroalimenta. Claro, entonces eh, también estoy tirando agua para tu molino, ¿no? O sea, eh, bueno, eh, yo qué sé, pasa muchísimo en toda temática, no estamos yendo de tema, pero andá a Sri Lanka a hablar de la reencarnación, y te van a hablar de la reencarnación con mucha naturalidad porque es la creencia eh, adoptada y más, más este, aceptada. Sin embargo, en Uruguay tenemos que dar charlas de reencarnación y la gente lo va a escuchar como algo exótico. Y eso seguramente colabora con las manifestaciones. Sí. Eh, gente, les parece... Henry, ¿te parece, sí. Álvaro, no sé si nos estás escuchando ahí por el vivo, eh, si te querés sumar, estás invitado, eh, que estamos ahora, vamos a estar unos minutos más, que eh, Jorge quería... A, comentarte algunas cositas, porque él eh, incluso creo que salió al aire, que eh, decía de la, del, del poder de creatividad y lo importante que son los equipos de investigación y también capaz que la gente le quiere preguntar algunas cositas a, a Álvaro, Álvaro si querés sumarte, eh, agregate al Zoom eh, eh, yo ya te, yo ah, va, te te agrego ya el link eh, yo simplemente quería tirar un temita así livianito, eh, como para, para conversar pero o sea, no, para próximo, para próxima charla, ¿no? Sí. Eh, en el mundo cuántico, uh -huh. que se está investigando, se registra o se ha registrado que las partículas a veces se comportan como partículas o como ondas. Uh -huh. Entonces, la, la, la de diferencia. Está... Thomas Young, es eso. ¿Eh? Salió de las experiencias de Thomas Young. Es, y qué es lo que diferencia el comportamiento de las partículas en su apariencia Es si tiene un observador o no Exacto si son registradas, por decir más, más correctamente Si hay un registro, se comporta como una cosa Y si no, se comporta como la otra Entonces, quería traer eso a colación Para hablar de que, en otra oportunidad Porque si no, capaz que nos vamos para especular, mejor dicho que nuestras creencias, nuestra simple observación afecta a la realidad Y es en definitiva las que crean muchos de estos fenómenos Señoras, señores, le queremos dar la bienvenida, bueno ya casi cerrando la transmisión Pero al señor Álvaro, ¿cómo estás Álvaro? Nacho, ¿cómo estás? Un placer estar con Jorge y con Henry, Que no tenía el placer de conversar con ellos Bueno, con Nacho ya lo conozco de años El gusto es el recíproco Che, Gustazo, Álvaro, Álvaro Muchas gracias bueno, primero por... que nada, muchísimas gracias por, por sumarte. Eh, había mucha gente que te estaba pidiendo acá por el chat también. Así que, que muchísimas gracias por, por darnos tu tiempo también. Y, y bueno, por sumarte a esta conversación, que a la gente parece que le está interesando, eh, por lo que vemos en el chat. Así veo. Entonces aquí pregunten lo que necesiten saber, aquí dispuesto a. Bueno, ¿cuánto a hace que no tomas pisco? Desde el 19 de septiembre ah, lo, lo tiene agendado Claro, porque son las, las fiestas en Chile En, en esa ah, no. Si sí. ah, Fuera de tema paranormal El septiembre en Chile es un mes de fiestas a fiesta. Hay, claro. hay una cosa que a mí, me, me intriga eh, Es porque veo que vos desarrollás Y recompones estructuras de aparatos para... Investigación paranormal. Así ¿Vos estudiaste si electrónica? ¿Te dedicas a eso? Yo soy ex oficial de ejército del arma de telecomunicaciones. Ah. Algo de electrónica ¿sí? Y después estudié ingeniería electrónica. Ah. Entonces, eh, de repente veo algunos equipos que. ¿Cómo los puedo utilizar yo en mi ámbito? Entonces, de repente, cosas como tan simple como el sensor de retroceso. Eh, dije, esto puede funcionar empecé a hacer pruebas tuve respuestas tuve respuestas tanto con la Kinect REMPO y la actividad con, con el sensor de proximidad entonces eso mismo, después yo lo hice todo todo un injerto para poder dejar una cajita chiquitita y que pueda ser algo portátil Che, eh, Álvaro, ¿por, ¿por qué se te ve como en blanco y negro ahí, como un, un medio psicodélico? Ah. Sí ¿por, sí, ¿por qué? Porque estoy con mi cámara full spectrum. Ah, estoy... por, si, por si captás algo en la transmisión en vivo, me muero. Eh, eh, sí, fíjate que me han pasado muchas cosas aquí. Mirá qué bueno. Bueno, sí, yo o sea, quiero comentarle a la gente que cuando fuimos a, a Madrid nos quedamos en la casa de Álvaro y nos mostró un montón de videos y, y de cosas que eh, suceden en, el, en la casa de él. Que, que bueno, que, que la verdad que son in, increíbles, que capaz que en algún otro momento los podemos compartir con la gente en lo que se pueda, Álvaro, en, en un vivo, ¿no? No, yo lo puedo mostrar todo, así que no ningún problema. Sí, generalmente yo comento las cosas que me han sucedido acá. Sí, sí, sí. Che, le quiero también comentar a la gente eh, que no tenemos el, el, el zócalo de Álvaro porque no estaba previsto tampoco y entonces no lo tenía armado. No. Esa es la realidad. Pero no, no es que lo estamos este, dejando Mira, fuera de los zócalos. Quiero dejar eh, algo, hablar un poquito del, del, del, del hospital, que es justamente lo que sí. estaban hablando, para poder aclarar algunas cositas, para que más o menos sepan del hospital en general. Dale. Ese hospital nunca se utilizó. Lo que sí se utilizó, y he ido aproximadamente cinco veces ese lugar, pero yo no he bajado, no había bajado yo al, al sótano creo que con Nacho fue la segunda vez que yo bajé la primera que fue, habrá sido tres meses atrás tuve variaciones de temperatura justamente donde Nacho escucha la voz a mí me, me marcó 17 grados y cuando llego al fondo del sótano me marcó 21 o sea, es, es, es mucha la diferencia para un par de metros. Entonces yo a Nacho se lo había comentado y dije mira sabes que aquí me pasó tal cosa. Entonces cuando sale la voz de él eh, tuvo mediciones de campo electromagnético sí, y yo las, las mediciones de temperatura y que fueron variando y fue muy parecido a lo que había sido en esa oportunidad. Álvaro Entonces, Sí. Sí. Álvaro, eh, Jorge, también te quería comentar algo respecto a los equipos, pero me parece interesante, ya que la gente, por lo que veo que está comentando acá en el chat, que también estuviste en las investigaciones, eh, un poco por la hipótesis que venimos manejando de, de, del, del poder creador, creo que ha sido como la, la, la premisa de, de esta de este análisis eh, que tiene el investigador, ¿no? ¿Y, y cómo viviste tú eso? que Tú me mencionaste algunas cosas eh, fuera de cámara que estaban interesantes, y estaría bueno compartirlo ahora con la gente, de que, por ejemplo, cuando cuando fueron con Yanko y con Gustavo a investigar la zona de afuera, no tuvieron tantas manifestaciones, y de después cuando fueron conmigo, eh, se, se volvieron a... o sea, se activó un poco el tema. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro. Te explico un poquito, entonces... Respecto a la primera que me preguntaste, si creo que uno tiene la capacidad de poder modificar algo y generar algo, yo creo que sí. Hasta el momento nosotros no tenemos, eh, no sabemos cuánto es nuestra capacidad mental. Entonces, sí, es una hipótesis que no se puede descartar. Siempre hay que tenerla ahí. Ahora, digo yo, pero si el hecho pasa o sucede, pero tú tienes distintos equipos que están generando otro tipo de mediciones De ahí yo creo que hay que empezar un poquito a estudiar más el caso si realmente puedo haber sido yo que genere tanto... tanta manifestación en distintos equipos o si realmente existe algo que lo está generando ¿Quién tiene? perdón, ¿alguien tiene algún chat abierto? porque sonó como un sonido... creo que, creo que fue el mío ah, perfecto el... déjame cerrar el whatsapp eso es lo que pienso yo y respecto a las al lugar donde tú obtuviste ese ese como susurro que se te iba acercando bueno, en esa zona, en esa zona se hizo rituales yo cuando fui en ese lugar eh, encontré velas negras encontré pentagramas y un montón de cosas que daban indicios a rituales Muchas cosas no capté con Spirit Box ahí porque se me generaba una interferencia, pero bastante grande. Pero sí las capté los audios con cámara, como, como una de las que me salió una vez. Viene el diablo con el, con el micrófono de la cámara, con el micrófono de la cámara, de la cámara. así tal como lo captaste tú con la cámara, y viene el diablo. Y justamente es en el pasillo que estabas tú, y ahí nosotros. Llegó un momento que nosotros nos sentimos acorralados, que yo estuve solo ahí, después estuve con una chica que me acompañaba, llegó un momento que nos pusimos a dar vuelta en 360 grados y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Porque eran pasos por todos lados. Entonces la, mi amiga que estaba ahí tuvo que decir, ¿sabes qué? Me siento muy mal, me siento muy mal, nos vamos. Álvaro, que... también, también, trayendo para un poco la temática de la que estábamos hablando, también eh, el, la persona que entrevistamos, no me acuerdo el nombre, que es escritor, que la, la entrevistó, sí. eh, también, él fue a investigar ese lugar. ¿Cómo es? ¿Tú recuerdas el nombre de él? Yo no lo recuerdo en este momento. Eh, no lo recuerdo en este momento. Eh, en, en definitiva, otro, otro investigador fue a, a ese lugar y él nos comentó de que no registró absolutamente nada. Exacto, entonces yo creo que todo eso también depende de, del investigador que vaya con, creo que, a ver, yo las veces que voy trato de no sugestionado para tratar de conectar con el lugar y ver qué es lo que realmente puedo obtener del lugar, pues, más, aproximadamente, es más o menos lo que haces tú, entonces tratas de no sugestionarte, no saber mucho del lugar, llegar y tratar de, de captar, sí, yo creo que ahí eso depende de cada investigador y con la intención que va O sea, si yo digo, yo quiero sacar, quiero sacar, quiero sacar Posiblemente puedo generar cosas no voy a sacar, pero generar por mí Jorge, quería preguntarle O comentarle algo a Álvaro No, yo básicamente eh, Quería, Álvaro, felicitarte Porque el, el sensor ese que, que estaba Abajo de la cámara ¿De aquí? Exactamente, que va Demostrando la distancia, me parece algo de dónde está tomado, además, y la idea del desarrollo me parece genial porque es un elemento contundente lo que hace a, a registro objetivo, porque una cosa son otras cosas que podemos decir, vale eh, la redundancia, y bueno, son de, de percepción o subjetividad o interpretación o creencias o lo que fuese, pero esos son datos concretos y contundentes, ¿no? Que arroja ese aparato. Ojo, eh, tiene incluso tiene dos sensores Que es de temperatura claro. Y de, de voltaje Entonces tú puedes estar midiendo Cómo va disminuyendo La batería miedo? Cómo va cambiando la, la temperatura Y si es que te va captando O sea, podrías tener cuatro mediciones Respecto a un hecho Ahí, ahí lo estamos viendo Lo estamos viendo Lo que estás comentando, Álvaro eh, para mostrar a la gente, ¿no? para que la gente vea, acá, a ver, tenemos, el, lo que hay aquí es un sensor de, de proximidad debajo de un monitor de una cámara de registro biométrico o Kinect. Entonces, eh, tenemos aquí arriba la distancia del objeto que está eh, captando, ¿verdad? En este, caso, en este caso sería algo que está a unos 2,2 metros. Sí, no. que podría ser tú o el muro. Sí. Este 26, ¿qué es lo que marcaría? Es la temperatura que tienes en el momento. ¿Y este 11,6? Es la variación de, de, de, de voltaje de, de la batería que tú tienes ahí. Entonces, si te baja muy rápido, puede ser que te estén absorbiendo la energía. Perfecto. Entonces, tenés ahí mínimo tres variables... ...que estás controlando a través de, de, de este equipo, que es lo que decía Jorge, ¿no? Además sí, de su, sumado a lo que está sucediendo eh, arriba en el, en el monitor. Y lo que el sucedió monitor. acá, para la gente que no lo vio, vamos a, a, a mostrarlo... ...es el hecho de que eh, estábamos ahí y hubo variaciones, o sea, yo estaba a unos 2,2 metros aproximadamente... De... Que, no lo toma, que no lo toma el sensor para que suene, ojo, o claro. de 1,8 hacia abajo, el sensor puede captar, entonces ahí te puede captar la distancia nomás, pero no va a sonar el sensor. Exacto, y lo que sucedió ahí es que captaba algo a 0,6, si no me equivoco, ¿no? 0,6 costado izquierdo. Entonces estaba diciendo el lado que estaba y Pau, entonces, Pau, el camarógrafo estaba al costado derecho del, de, del, del, del, del aparato y, y atrás y, y atrás entonces ahí cuando te marca al, al costado izquierdo podría haber sido costado izquierdo izquierdo o puede haber sido superior izquierdo claro. porque cuando está frente te va a marcar las dos barritas claro te va a marcar las dos barritas entonces Bien. tú en el frente puedes Puede ser costado izquierdo superior, costado derecho superior. Y cuando está enfrente, te va a marcar las dos barras. Entonces, creo que es una de las buenas maneras de poder tener algunas variables y estar controlando qué es lo que está sucediendo en el lugar. La verdad, que es, es muy bueno. Y para decirle a la gente también que, que Álvaro, eh, cuando después que terminamos las investigaciones, ha eh, o sea, a nombre de Inframundo Paranormal, que es el equipo de investigación que fundado por él, nos le regaló, al equipo de Rastros, nos regaló eh, un, un sensor de proximidad de, creado por él, que para que podamos utilizar en, en las investigaciones. Así que te agradecemos y toda la gente también a hacerlo público claro. acá, de adelante de todo Mira, el mundo. Y quiero aclarar una cosa que nos pasó con el equipo. Ese equipo se probó acá. Yo le dije, mira, Nacho, está funcionando. Se lo mostré, funcionó. Y me dijo, sí, perfecto. Entonces, Nacho dice, lo vamos a ocupar. Entonces, cuando estábamos arriba, en el en la base, Nacho lo probó nuevamente y funcionaba. Cuando llegamos abajo, el equipo se bloqueó. Quedó bloqueado. Le cambiamos las baterías. Siguió bloqueado. Después, cuando llegamos arriba, le vuelvo a cambiar baterías. Este mismo equipo. Y baterías nuevas. Nueva, nueva, nueva. Y empezó a funcionar. Y Nacho dijo, vamos, sí, dije, está bueno, está funcionando, bajemos Nuevamente llegamos abajo y nuevamente el equipo se bloqueó O sea, eso ya es una medición de por sí Claro Eso sí, eso ya es un parámetro que hay algo justamente abajo Sí, a mí me resultó sumamente extraño Todo eso todo eso salió al aire eh, y, y yo les dije, vamos a, a, a probarlo exactamente del mismo lugar donde tuvimos desperfectos la vez anterior pero lo que dice Álvaro es tal cual. O sea, a ver, eh, cambiamos las, las baterías arriba. Porque yo dije, quizás sea un problema de batería. Lo habíamos probado, como dijo Álvaro, en la casa. ¿no? O sea, funcionaba perfecto. Vinimos acá, lo probamos arriba. Bajamos, dejó de funcionar. Subimos, dijimos, bueno, cambiamos la batería. Empezó a funcionar perfectamente. Volvimos a bajar y exactamente en el mismo lugar se descompuso. Y es el mismo lugar donde yo sentí la necesidad de ir... Hacia, ah, hacia el fondo. Y, y después cuando llegamos a la casa, después de la investigación, en la casa funcionó. Es verdad, es verdad. Sí. Y yo lo, lo, lo tengo ahora, lo tengo acá y y, lo, y funciona perfectamente. O sea, la verdad que eso quedó sin explicación. Sin, sí, sin... algo que es súper extraño. Sí. Eh... Yo quería aprovechar la presencia de Álvaro... Eh, sí. Ya que sos ingeniero en electrónica Hay un fenómeno que está absolutamente asociado De hecho lo vemos en casi todos los capítulos Asociado a los fenómenos paranormales Que es la variación de campos electromagnéticos mm. eh, Yo que he estudiado algo de electrónica Entiendo que los campos electromagnéticos Tienen que tener cierto tipo de condiciones Para ser medidos Lo ¿no? primero existir <risa> Pero sobre todo tener cierto tipo de carga eléctrica este, eh, Por varias razones Para medir Pero en esto de que aparecen en una medición, por ejemplo, en estos capítulos que, que, de estas investigaciones, que haya unas mediciones tan altas, ¿a qué tipo de fenómeno electromagnético-eléctrico real se podría relacionar para que se manifieste de esa manera? A ver, lo, creo que en una, en una tuviste 116. No, 111. Un, 111. O sea, particularmente creo sí. con los equipos que he tenido yo no he llegado a medir 111 no, yo tampoco, Ni por pr primera vez ¿eh? yo, y por mucho que lo coloque, mira, aquí yo tengo varios equipos conectados claro. y me da 50 60 entonces eh, a mí me pareció muy extraño el 111, yo no sé a qué podría generarlo o sea, para poder llamarte de alguna manera y me lo pueden entender, ahora, a no ser que yo me ponga al lado de alguna torre de alta tensión Claro. Ahí podría captar una variación de esa manera. Pero algo que todo el mundo conozca, que la ampolleta, el enchufe, el televisor, el microondas, eh, no. No llegan. No llega. No, yo no, primera, no vez, llega. primera vez, primera que, vez que, que registro una medición de esa, de esa magnitud. Imagínate que la vez que fuimos a Castellón y grabamos, creo que era 9,6 o algo así, hasta lo expliqué en el programa y acerqué el medidor a un microondas para mostrar que era una medición muy alta, o sea, imagínate 111, nunca. Es más, eh, acaba de destacar que justamente cuando tú dices 111, sale el grito Sí. y te da la puntada en, eh, en la cabeza. Sucedió todo en el mismo... En, en, en el mismo transcurso de, de espacio. Sí. Cosa sí, de segundo. Sí. Totalmente. Mm -hmm. Bien. Entonces, sí, eh, es una medición muy alta. Y a mí me pareció fuerte, cuando claro. dice 111, yo dije, ¿escuché bien? Entonces traté de decirle qué puede ser. Entonces, eh, y en la zona no hay ni siquiera nada. Acá tenemos acá tenemos lo que estábamos hablando hoy. Miedo. La gente lo está viendo. A ese, a ese señor, que, señor que, se que se dice que no, que no te deja jugar. jugar. Esto es lo del me, el sensor de proximidad. Lo que contaba Don Álvaro. ...y Henry. ¿No puedes volver a hacer sonar? Ahí está el 0,6. Gracias. ¿No puedes volver a hacer sonar? Como ven, Como ven el, sensor el sensor detecta algo a 0,6 metros. Sin embargo, yo estoy a más de 2 metros de distancia. De distancia. O sea, que lo que, lo que está detectando debería estar ubicado en el lugar, en el lugar que, que estamos señalando. Pero, Pero sin embargo, embargo, no hay no nada a simple vista. Sí. Eh, eh, ahí está, ¿no? Claro. Eh, el tema, porque. Mmm, si, vamos a ver, yendo para atrás, ¿no? Eh, si consideráramos que eso podría haber estado la, el el sonido generado de una manera inconsciente por algún, fuer algún tipo de fuerza psíquica, en realidad tendría que haber doble, porque claro. también tendría que estar afectando no solo el aparato, sino generando a su vez algo que interfiriese con la medición de cercanía tendría que ser doble creación, digamos, ¿no? y ojo, y, ojo. y lo que le comenté a Nacho y creo que también en el programa lo, lo dije el pito es muy cortito Claro. Pasó rápido. Es que si tú pasas muy rápido, no te detectas. Si con NASA hicimos ¿verdad? la prueba, Le pasaba la mano rápido, no me detectaba. O sea, tiene que ser a cierta velocidad para que capte. Claro, y. Entonces, y esto y, es más rápido. Y que, tiene que tener. Eh, masa. Que otra de las cosas que me parece es, es, extraordinaria: tiene que tener cierto volumen, tiene que tener cierta masa. Como para interferir y que el aparato lo detecte, ¿no? Ver, de, para, para que la gente lo, lo, lo termine de entender, si no es que no lo entendieron, es un sensor de, de proximidad que se utilizan los vehículos. Entonces, eh, no porque pase un mosquito, un insecto, una cucaracha, no va a sonar. Porque va, va, suena, va, va a sonar suena. cuando tenga determinada masa que pueda dañar al vehículo. Eh, masa que no está. Es Pero masa chiste. que ahí no está. Que no está. Y lo que dice <risa> Álvaro, <risa> lo que dice Álvaro, es sumamente importante porque esa supuesta masa debería aparecer tac, tac y desaparecer para hacer sonar el aparato de esa manera mira es muy parecido a esto claro que este equipo funciona también con masa lo dejo ahí porque al tocar se activa pero si yo acerco la mano corta el campo electromagnético que está generando alrededor de la antena y claro. empieza a sonar entonces también es difícil que se active este equipo. Es claro. difícil. No, tiene que ser más físico todavía. Tiene que ser más físico. Entonces, he logrado tener eh, mediciones con este equipo. Y justamente es en la ventana donde estaba Nacho centrado cuando lo estaba midiendo. Y una vez que se activó este, me lanzaron un equipo empujándolo. Gente, eh, estamos... Llegando a las dos horas de, de programa tenemos que cortar porque nos, nos, nos recontrapasamos. Si bien la gente en el chat sigue votando en la encuesta que abrimos de que sigamos y sigamos, creo que van a seguir votando porque como a todos los que estamos acá nos interesa muchísimo la, la temática. Voy a finalizar la encuesta, tenemos casi más de no, un montón de votos, todos sí, 100% sí, voy a finalizar la encuesta. Eh, bueno, creo que como avisamos al principio... Eh, nos ponemos a conversar, a charlar y podemos estar cinco horas acá charlando eh, y, y hoy en día eh, no no podemos en YouTube poner un video de cinco horas. Así que eh, vamos no, a ir finalizando. sobre todo porque juega Peñarol en rato. Ah, bueno, ¿Vale? bueno, está. Otro no, tema. Otro tema. Así, Así ojo, que, eh, que, bueno... Ojo, es... Acuérdate que en el hospital decías Peñarol, ¿de acuerdo? Es verdad, en, en, afuera <risa> del hospital decía afuera Peñarol. Es verdad. Estamos sí, verdad. Eh, bueno, pero antes de irnos, para, como premio para todos los que se quedaron a, hasta el final, les queremos comentar una primicia. Eh, la semana que viene eh, me estoy yendo rumbo a Madrid nuevamente, eh, y después de ahí seguimos viaje rumbo a Valladolid, que vamos a, a investigar un lugar con, junto con Álvaro, vamos con Pau también. Así que la semana que viene seguimos investigando aquí por España y con la compañía de Álvaro y todo su, su arsenal de, de equipos y, y obviamente su grata compañía y su, y su experiencia para ver si podemos seguir sumando y ah, granitos de arena por llamarlo de alguna manera a, a todo lo que es la investigación así que todos aquellos que, que han colaborado que por el super chat por el super sticker les queremos agradecer muchísimo porque gracias a ellos también For, eh, podemos continuar investigando y gracias a todos los que aunque no puedan colaborar económicamente nos siguen, nos escriben y nos llenan de cariño porque nos y nos apoyan porque es, es el motivo por lo que hacemos, como decimos nosotros no vivimos de esto, lo que queremos es seguir creciendo en el conocimiento eh, y, y bueno y agradecerles a todos, muchachos Bueno, vamos a tratar de implementar también alguna investigación Jorge, yo con un equipo aquí en Uruguay también para complementar las investigaciones de ustedes en España. Así, porque mucha gente también sé que lo, ha, lo ha pedido, capaz que lo podemos implementar de alguna manera también más Jorge? Quiero, ha sido un placer estar juntos, un placer poder intercambiar con, con Álvaro, un gustazo. Pues Felicidades. Nuevo. Lo Me encanta. Está abajo tuyo Álvaro y este y a toda la gente eh, gracias por estar con nosotros gracias por intercambiar gracias por los super chat, por las colaboraciones y será hasta la próxima sí también es un gusto eh, también estar con Gustavo eh, gracias nuevamente a Flor que estuvo ahí ah Flor eh, pues haciendo el le, aguante yo le iba a agradecer ahora no, y, y gracias a todos por estar como siempre Acá estaremos siempre al firme. Álvaro. Nada, yo agradecido por la invitación a haber explicado un poquito algunos de los equipos y dar algunos pequeños comentarios para que más o menos la gente supiera realmente qué, cómo era el, el lugar, porque con una investigación uno cree que es tal cosa, pero sí el lugar tiene, tiene su encanto y hay más por detrás. Y nada, pues yo agradecido estar con ustedes, Nacho, ¿No? nuevamente. Compartiendo contigo, con Jorge, un placer Con Henry, también un gran placer Y nada, da gusto trabajar así con gente que sabe el tema La verdad que el placer es nuestro, de verdad, sí, Álvaro eh, La semana que viene, esperame ahí por Madrid Que seguimos investigando Y, y bueno, gente, eh, muchísimas gracias a Flor Que estuvo ahí también, bancando a la gente del chat Bancando en el buen sentido, ¿no? O sea, dándole para adelante al chat, ordenando y, y bueno, contestándole a, las, a la gente Así que Flor, muchísimas gracias por estar ahí moderando eh, Dejen su like, suscríbanse Como dicen todos los youtubers Yo no soy youtuber, sí. pero hay que decirlo Viste que dicen, suscríbanse Y no sé, y denle like que Activen la a campanita bien, y, y también, a no sé A todos ahí Y bueno, y comentenle a su tía, a sus amigos A todo el mundo, de que estamos haciendo esto le, les mandamos un beso enorme a todos, muchísimas gracias y bueno, eh, a estar ahí atentos a, a todas nuestras redes sociales que vamos a seguir subiendo material y ya les digo, la semana que viene seguimos investigando así que bueno, cuanto antes vamos a estar compartiendo nuevas investigaciones con, con ustedes cuídense mucho, Jorge, Henry Álvaro, muchísimas gracias abrazo a todos, eh. nos, no, vemos la, nos vemos gracias. en la próxima